Santiago Plaza, take 3 Mi mayor deseo es no detenerme para no perder el compás. Y seguir continuando y continuar siendo un permanente viajero en los hechos históricos de mi país y del Tercer Mundo. No fue, por tanto, solo la vocación estética lo que me hizo cineasta, fue también una necesidad ética. Tengo el proyecto de hacer un um filme sobre Santiago Álvarez, desde que lo conocí no en el Festival de Leipzig, en entonces Alemania Democrática, en em 1973. Ele tinha uma linguagem que era dele. Uma coisa que ele dizia, né? Se não tiver inspiração e tal, é, eu venho para meu é... escritório e faço o que tiver aqui dentro. O seu filme mais conhecido, badalado, estudado, foi feito assim. São jovens que seguram né, a ideia de Now e criam um videoclipe. Era como um taller formador de cineasta. Era a escola de cine que não havia, que não existia y cómo te entrenaba haciendo una película por semana. Y me atrevería a decirte que es muy probable que tampoco él se viera como creador. Yo creo que él se descubrió como creador. Un poco como Picasso con su mirada. Se veía que Santiago tenía una mirada muy particular. Es, es obvio que veía el mundo de cierta manera. We documentary filmmakers, if we're going to get up in the morning and we're going to pray to somebody, we should pray to Santiago uh, for guidance and for inspiration.